David Delgado, Rubio Salas, Albert Hernández y Medín Rodríguez son los cuatro integrantes del grupo pacense de rock Da DM que ahora presenta nuevo álbum. Lágrimas de cristal es el título de este nuevo trabajo con el que han alcanzado, dicen, la madurez musical literaria. David, esta es la viva imagen del nacimiento de edad, vuestro grupo. Sí, aquí empezamos a tocar y fue el primer contacto con la gente, con la, con la gente de Badajoz y bueno, también los primeros garitos por aquí por la zona de, del centro de Badajoz y fue un buen momento, sí. ¿Por qué decidisteis montar un grupo? Bueno, de, es una necesidad, ¿no? Todos los que somos músicos nos dedicamos a esto, es una necesidad de, de comunicar nuestra movida, nuestras historias. .a través de, de canciones. Bueno, al inicio era mucho más acústico, tocábamos en la calle y bueno, estábamos. estábamos Rubio Sala. Eh, Siamak era un percusionista iraní. ...y bueno, con, con los años pues hemos ido... ...han ido entrando más gente en el grupo ¿no? ...y hemos dado un giro hacia el rock más ele, el electrónico ¿no?... ...más eléctrico más bien... ...queríamos también eh, que los conciertos tuviesen mucha más energía... Eh, ...a veces en los festivales se pide eso ¿no? ...que con, dar más fuerza, más caña ¿no? ...y bueno, eh, ahí creo que lo, hemos, que lo hemos conseguido... ...y en el disco está reflejado. <música> ...de tocar en la calle a hacerlo por toda Extremadura... ...me bueno, ha sido una aparición bastante favorable... ...hemos tocado en, en sitios como el Rincón Pío de Cáceres... ...y queremos ampliar nuestras fronteras... ...y salir un poquito más allá... ...y qué tal la experiencia de tocar por ejemplo en el Woma... ...bueno el Woma es brutal... ...porque aparte de que te dan la oportunidad de poder tocar... ...porque a los grupos extremeños se están fomentando mucho las... ...ayudas para poder seguir y salir adelante, claro". Año y medio de trabajo y sale a la venta vuestro nuevo disco, Lágrimas de Cristal. Bueno, un disco muy, muy de paisajes sonoros, de investigar en las texturas del sonido, en los ritmos. Hemos hecho un compendio ahí de lo que ya sabíamos como músicos y hemos plasmado la evolución de la banda que hemos llevado hasta ahora... ...un disco a nuestro parecer muy completo... ...y que tiene paisajes sonoros... ...que no te puedes encontrar en músicas... ...que, que responden a la radiofórmula... ...es rock sin concesiones... ...que navega por paisajes muy dispares... ...y que sí que tiene un recorrido... ...que empieza con fuerza... ...se diluye un poco en el medio... ...tocando temas más livianos... ...y acaba con mucha energía. Son siete cortes que hemos grabado... ...entre los espacios de creación joven... De, ...de aquí de la factoría de Badajoz y el de Olivenza... ...nos ha ayudado un amigo que se llama Rafa Rodríguez... ...que es el ingeniero de sonido... ...el que ha mezclado el disco y el que lo ha masterizado... ...y bueno, lo hemos grabado con los medios... ...que estaban a nuestra disposición... ...yo he grabado guitarras en casa... ...David ha grabado algunas voces en casa... ...y luego el resto en el estudio de Rafa".